En el video del día de hoy Alexi y play estarán encerrados en un cuarto con botones Aunque hay una pequeña diferencia Voy a trollear a Alexi colocándome en creativo Y le estaré dando objetos aleatorios cada vez que presione un botón Ya sea mini voces entre otras cosas Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte, dejar tu like, y comentar, botón Para más videos de este estilo Sin más que decir, comenzamos Sí, Alex y ya como sabéis estamos encerrados En este cuarto lleno de botones Y tenemos que encontrar el botón corrito Para escapar de aquí okay. oh. Que tienes que tener mucho cuidado Porque esos botones pueden contener la vida La muerte, o equipamiento Mod de todo, pueden tener este simple botón Ok Tenemos que ser muy sabios al decidir el botón Que vamos a presionar, pero todo tranquilo Porque yo ya he elegido Al mejor de todos los botones, este de aquí ¿Eh? Este de aquí, este, ¿Estás el elegido, seguro, bro? este de aquí ¿Estás seguro bro? Estoy seguro. Ten cuidado, eh. Ten ¿Te cuidado, te ¿Te ¿Te no. ¡Alexi! Sí! ¡Me siento ¿Qué pasó? raro, me siento pasó? raro, bro! Me he puesto en espectador y ahorita me pondré en creativo para empezar a a Alexi. ¿Qué le pasó Gameplay? No, no, no, no, no, no. no. ¿Gameplay, dónde estás? No sé, Alexi, ayúdame. Estoy en un lugar super extraño. Con mobs. me tienes secuestrado. ¡No! ser el elegido. Te voy a salvar, Panita, no te preocupes. Ay, ahora cuál botón aprieto. Uy, espera, esto tengo que pensarlo muy muy bien. Vale, ahora tenemos que esperar a que seleccione un botón y así. tírale un mop! Ay, no. Ahora cómo voy a salvar a play No sé dónde está y, y tampoco sé cuál cuál botón me puede dar algo poderoso. Eh, ¿Este? No, no, no, este seguro que es malo. ¿Y este? ¡No! Ya no confío, ya no confío, no sé cuál presionar Empecemos tirándole ah, este yo, par de cositas como para empezar suavecito ¿Qué, ¿Qué? es esto? ¿What the fuck? Amigo, ¿qué? ¿Me acaban de dar un, un casco y un, un escudo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Armas y cosas para poder salvar a Kepley Vale, vale, vale, vale Entonces tengo que poder... Ah, espera ese es Kepley Amigo, está tan creativo <risa> No le voy a decir nada para que él se lo crea A ver, selecciona un botón Selecciona otro botón, bro Botón, para tirarte la bueno, lanza Bueno, Es que me tiene preparado Kepley A ver si me da algo más chetado Voy a presionar este de aquí Vale, vale, le presiono una lanza Le, le tiro una lanza En el siguiente botón le voy a spamear un mob ¡Oh! Una lanza la puedo tirar? Ah, no, bueno, es un arma común y corriente. Es chetada. Vale, voy a presionar otro que esté más, más en el centro. Por aquí. Ok, ya presioné ese botón y le voy a poner. ¡Le voy a poner un mob! ¡Ahí está el mob! ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¿Qué es ese monstruo? ¡Me tiró una caja! ¡Ah! ¿Qué? ¿What the fuck! ¡Está mamadísimo! ¡No, no, no, no, no! ¡No me tires tus cochinadas, Goblin! ¡Muere, muere, muere, muere, muere! ¡Oh! ¡What the fuck! Está a punto de, de matarme. No, ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Escudo, ah, pero si ya lo maté Vamos, soy una bestia Vale, al parecer el Goblin no fue Rival para él, pero Con peso le voy a dar esta armadura Necesitaría algo mejor Tal vez algo de armadura extra O comida, bueno, lo que salga Este, de aquí arriba Ahí está, ver, ahí está, ahí sale. está, ahí está Lo presionó, ¿Sí? le voy a dar oh. ese peto oh. ¡Ostras! Sí, sí, sí, sí, sí, esto era lo que necesitaba ¡Oh, ahora soy súper mamadísimo! Vale, ahora al siguiente botón le voy a dar un poco poquito de comida para que se recupere, Ale Bueno, tengo la armadura, pero me hace falta comida Es más, estoy a un corazón y medio, estoy a punto de morir No sé si alguien me esté escuchando y que me quiera dar un poco de comida <risa> Listo, le tiro la comida para ah. que se recupere este muñaño que se me muere ¡Oh, sí! ¡Sándwiches! Oh, vale, este es un manjar de los dioses Ahora sí que sí, sí que sí Vale, ahora le voy a tirar esta corona Está es la corona del rey, loco Algo bueno, por favor, dice algo bueno No más enemigos, por favor oh. no. está la corona del rey, bro ¿Tengo una corona? Oh. <risa> Parece que la sacaron del Burger King, amigo ¿Qué basura es esta? Vale, vamos a presionar otro botón ¡Oh, mira! La corona le trajo guardia ¡No, pues vale, qué chetado! Por los aldeanos tienen un trabajo qué más chino. bonito Que ser simplemente unos estorbos Vamos a presionar un esquinero Vale, démosle la espada a mamalona para sacar más mamala, mamalones. Eh, amigo, ¿qué es esta espadota? Vamos a sacar la abeja mamalona. ¡Sí que sí! ¡Ahí está, loco! cosa mamalona! ¿Qué es ¡Eso! ¡Wata es una abeja gigante! No no, ¡No, no, no, no, no, no! ¿Por qué me trajeron otro enemigo? ¡Y mis regalos, oye! ¡Ay, what the fuck! ¿Qué, ¿Qué cintura tiene esa abeja, no? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Muere, desgraciada! ¡Muere! Oh, y me está tirando a sus engendros. ¡Pero y esto! ¡Ay, corre, corre, corre, corre, corre! Tengo manzanas doradas. Vale, este, este regalo es muy bueno. ¡Atáquenlo, guardias! ¡Atáquenla! Vamos ahorita a tirar de regeneración para que no se muera la Lexi. ¡Lo llevamos un poquitico a ver si lo puede derrotar! Pero, amigo, ¿qué le están haciendo a la entrepierna a esa abeja? ¡Ay, los secuaces! ¡Qué asco! ¡Abejas asesinas! ¡Aléjense, muñaños! ¡Mira! ¡Pero todo el trabajo se lo están llevando los secuaces! ¡Qué asco! No acabo con la reina. No podría acabar con los Cuaces, ay, muera, bueno, ay, bueno, no, no, no Que me mata, que me mata, que me mata, espérate, espérate Uy. Tiremosle a porción a Rojaiza, tiremosle a porción Rojaiza, no ver. puedo morir Porque oh, tengo que conseguir pisco. más cosas chetadas Y salvar a Hefley si es que sigue vivo Ay, no, no, no, son demasiadas, son todo se lo hizo sus compañeros ¡Vamos! ¡Qué pedo! Pero no hizo nada de este tipo ¡Acabamos con la reina abeja! ¡Let's go! ¡Qué pedo! Vale, vamos a darle una lechita Una lechita como recompensa ¡Oh, ¡Leche! ¡Leche! Vale <ríe> Un poquito de leche para la victoria, ¿no? Bueno, vamos a presionar otro de los botones A ver qué es lo que sale Vale, ahora le tengo un spawn de caníbales Así que tenga mucho cuidado Presiona, presiona para españarte más caníbales ¡Alto! ¡Pueda presionar este de por aquí! Uh, ¿Qué está loco. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso. Vamos a eso? ponerle los Ugandianos! Son enemigos? ¿Qué pasa si le pego? ¡Hola madre! ¿Qué? Oye no está para nada fuertes está no mache mientras no me ataquen pueden unirse a mi ejército. <risa> bueno ya tengo creo que todo lo que necesito para poder volver y salvar a Gameplay y me, me pregunto dónde estará. Oh, Gameplay dónde está. Alessi sí. no Alessi no te tardes mucho ¡Loco me están obligando a comer cosas asquerosas. ¿En serio? ¿En, en serio pero dónde estás. ¿Qué? Amigo, no puedo ir a salvarte todavía ¡Bro! Pero ya tengo las cosas listas Para poder vencer a los enemigos Bro, me tienen en una mansión Super gigante encerrada escoltadas Ayúdame rápido ¡Ah! tú, tú tranquilo, tú tranquilo, ya voy en camino Ya voy en ca... camino. Mino <risa> <tonto> qué tonto, cree que todavía me sigo el juego de que está encerrado. Un momento de poner las cosas serias. Voy a poner el golden de Batman. A ver si puede derrotarlo. Ok, vamos a seguir presionando más botones. A ver si sale algo bueno. Este de acá. Y... Netherite ¿Qué? Monster. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no. Me... ¡Ay, no, no, no! Esto es demasiado chetado. Este enemigo es demasiado chetado. ¡Escudo! Vamos a ayudarle un poquitico, dándole pociones de regeneración. A ver si puede darle al monstruo del magma. Necesito ayuda. Voy a presionar más botones. ¡Ay, rápido, manzanas! Algo que me ayude para. ¡Ah, sobrevivir! ¡Ahí te tire manzanas! ¡Agárrala, demoniaco! ¡Agárrala! Ahora tiene que derrotarlo. Si no lo he roto ahorita, morirá. Ah, ok, no le voy no a le le le poner le le más secuaces. Se ¡Coloquémosle ¡Ah! más secuaces a la si ¿Siquiera esta cosa tiene trasero? Vale, vale, más botones, más botones más... ¡Ah! ¡Es demasiado fuerte! ¡Por favor! ¡Además de, de secuaces! ¡Denme algo ¡Vamos, Alexi, ¡Tú, tú puedes, bro! Ya no sé si está en el bando de Alexi o del monstruo ¡Dale! ¡Come rápido la manzana! Vale, otra vale, masa, vale. Otra más, otra ¡Voy a tirar el veneno al monstruo! ¡Para que se vaya tira debilitando tira un poquitico! Manzana. Nunca pensé decir esto, pero creo que las manzanas sope no son suficientes ¡Le coloco secuaces! ¡Ah! ¡No manches, ha destruido los botones! ¡Qué pedo! ¡Amigo! ¡Está destruyendo la sala de los botones mágicos! ¡No, mis recompensas! ¡Ay, desgraciado! ¡Aprovecha que mis secuaces se están sacrificando por mí! Rápido, rápido, rápido, no. La hagamos una una pase, unas pases, las pases. Creo que no eres muy dialogador, que digamos, ¿verdad, monstruo? Toma, muere. Estás a punto de morir y yo estoy a punto de ganar. Vamos, a si tú puedes. <risa> Let's go! Sí, sí, sí, sí, sí, sí más grandes que ustedes. joven Ahorita voy a equipar a la Lessie Full, full, full, full Que tenga super fuerza y todo Y luego lo voy a tepear a un colección Donde va a luchar contra el monstruo más terrible de todos ¿Cuál es? Ya lo verán Presiona botones, brother Porque te va a equipar okay, un Ok, voy a volver a tirar a la suerte Voy a presionar uno de los botones del medio que nunca he presionado de estos. Este de aquí. Más cascos y armadura. Perfecto, perfecto. La suerte por fin está de mi lado. Eh, este de aquí. Ostras, ahora sí que sí, estoy chetadísimo. Ah, amigo, parezco un bicho. <ríe> en fin, voy a presionar un último botón. ¡Oh, más manzanas! ¡Más manzanas! Me gusta, me gusta. No era el elegido, pero mientras más me den regalos, yo no me voy a quejar. Eh, ¡Oh! ¿What the fuck es esto? Vale, a presionar el botón. Ahora sí va a ser tepiado en 3, 2. Hemos llegado al Mega Coliseo y he traído a Lecia aquí, todo el muñeño, todo bonito para luchar contra el monstruo más tenible de todos. Y los otros eran tenibles, este es aún Uh, ¿dónde estoy, amigo? Ah, espera. Ahí está el botón. ¡Corre rápido! Tengo que liberar a. ¡No lo baja fácil! ¡Le saco el ¿What? ¡Un monstruo! ¡No puede ser! ¡El botón! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No ¡No corre, corre, corre! ¡No! ¡Lo presiono! ¡No! Toma, toma. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No puede ser. Oh, Alexi, me has salvado. Me ha salvado. Pero a ver, Capley te quiero confesar algo. Siempre pude verte. Sabía que tú eras el que me daban las cosas y el que me puso un peligro. un montón de veces. Pero la cosa era de que tú no me podías ver. No, Alexi, no. Esto lo vas a pagar. Pues lo hiciste No, con la bella, sos mal, Alexi. Era por los cajas. Era por los cajas.